programación certificada cursera hola a todos bienvenidos a este video sobre cómo los cursos de programación certificada cursera pueden ser la llave que abrirá la puerta a un sinfín de oportunidades en el futuro de tus hijos y que otras familias posiblemente no están visualizando aún. Mi nombre es Michael Sandoval y en este video te compartiré información muy importante que les ayudará a tomar la mejor decisión para sus hijos. El orgullo que sentirás será increíble cuando le cuentes a tus familiares y amigos que tu hijo es de los pocos niños que logra a su edad tener diplomas universitarios y para que lo puedas hacer te voy a dar mis recomendaciones después de haber formado a más de 2.900 niños en 15 países y de haber certificado a estos pequeños en universidades como Michigan con programación en Python. El primer punto que me gustaría plantearte es que definitivamente el mayor problema que vas a tener que enfrentar si quisieras titular a tu hijo en un curso de programación certificado en Coursera por algunas universidades que son contenidos para adultos y algunos están en inglés, así que es necesario dos procesos de traducción importantes. El primero es la traducción al castellano y el segundo es la traducción didáctica y curricular, porque honestamente los profesores universitarios son muy buenos en sus disciplinas, pero de diseño curricular y desarrollo didáctico pues les hace falta mucho. Imagina la pérdida de motivación de tu hijo al sentirse como un fracasado porque no logró terminar el curso de la universidad que con tanto anhelo tú le conseguiste. El segundo componente para que tu hijo pueda hacer estos cursos es que debe ser acompañado en su proceso de aprendizaje. Seamos honestos, si a los adultos nos pasa que compramos un curso y lo dejamos olvidado en el baúl de los recuerdos, ya sea por pereza, por olvido o por lo que sea... Porque esperamos que no pase lo mismo con nuestros hijos. Las familias que entienden el aprendizaje de sus hijos no van a pagar por unos videos grabados por internet. Las familias en libertarios nos buscan porque podemos ser una influencia positiva que semana a semana se conecta para inspirar a los niños. Hace el camino más divertido, los anima a no rendirse y logra que consigan su diploma para que no se queden rezagados en su proceso. Porque la realidad es que los niños solo a punta de videos no podrían pasar estos cursos quiero que imagines por un momento cómo sería la vida de tu hijo con una influencia positiva que lo impulse a llegar a los lugares más altos ¿Por qué es importante que los niños aprendan programación comencemos hablando sobre la importancia de que los niños aprendan programación en el mundo actual la programación es una habilidad clave que les permitirá a tus hijos resolver problemas complejos y pensar de manera lógica y crítica además la demanda de profesionales con habilidades de programación sigue creciendo a un ritmo acelerado por lo que ofrecerles estabilidad a tus hijos desde temprana edad puede ser muy valioso. Un buen padre todo el tiempo está pensando en el futuro de su hijo y por eso que tu hijo desde ya sepa programación será la mejor herencia que le puedes dejar. ¿Qué cursos de programación puede ofrecer Coursera? Hablemos ahora sobre los cursos de programación específicos que ofrece Coursera. Hay una amplia variedad de cursos disponibles desde cursos básicos de programación hasta cursos avanzados en lenguajes específicos. Algunos de los cursos que podrían ser de interés para tus hijos incluyen introducción a la programación en Python, desarrollo de aplicaciones para Android y aprendizaje automático. ¿Cómo pueden los niños obtener las certificaciones en Coursera? Ahora hablemos sobre cómo tus hijos pueden obtener las certificaciones a través de Coursera. Para obtener una certificación los niños deben completar todos los módulos del curso y obtener una calificación aprobatoria en las evaluaciones, o sea, por encima de 80. Una vez han completado el curso con éxito, recibirán una credencial, un diploma, que será valiosa en el futuro. ¿Cómo acceder a los cursos de programación en Coursera? Antes de concluir es importante que sepan cómo acceder a estos cursos de programación. Pueden visitar la página de Coursera y buscar los cursos de programación en la sección de Ciencias de la Computación. Los cursos están disponibles en varios idiomas y pueden ser tomados desde cualquier lugar del mundo. En conclusión, los cursos de programación certificados en Coursera son una excelente oportunidad para que tus hijos desarrollen habilidades valiosas en el mundo actual y a través de libertarios puedes obtener el acompañamiento necesario para que tu hijo no se rinda en la mitad del camino y logre graduarse de cursos universitarios espero que este video te haya sido de ayuda para tomar la mejor decisión para tus hijos si quieres más información para que te podemos acompañar en el proceso de certificación de tu hijo escríbenos al link que dejaremos en los comentarios y te invitaremos a una sesión gratis para enseñarte cómo contestar una pregunta